Jack Produce on the Beats Es el Cilev, es el Cilev I'm sedent, el imparable hey yo Que solo hay Dolor y sufrimiento va Lágrimas de un bebé recién nacido Por miedo a no escuchar de nuevo ese latido Es el niño en clase llorando por ser incomprendido No miraba debajo de su cama por miedo a lo desconocido el abuelo llorando por todo el tiempo perdido Resignado sin ver sus sueños cumplidos Lágrimas de un mundo entero Recordando a los que se han ido Y no volverán, no Brotan lágrimas que para algunos son insignificantes Y para otros son heridas de soldado en combate Lágrimas de un niño que pierde su juguete Dolor y sufrimiento para esa persona que no merece Hay lágrimas que surgen por compasión y otras surgen por decepción al actuar con pasión llorar por un amigo que el tiempo cambió y darte cuenta que hasta esa persona a ti te falló hay lágrimas que duelen como puñales hay llantos de un corazón roto hecho cristales hay dolores que provocan llantos criminales hay sufrimiento por culpa de tantos subnormales hay lágrimas que duelen como puñales Hay llantos de un corazón roto hecho cristales Hay dolores que provocan llantos criminales Hay sufrimiento por culpa de tantos subnormales Hasta el más fuerte llora por ese dolor interno Que siempre le devora Harto de ver que ya nada mejora Harto de llorar porque sí, está partido del sí. cora Pasar llorando por quien le ha llegado su Ahora sabes que no va a cambiar Llorar y llorar al volver a decepcionar Harto de solo avanzar, en sí. camino de espinas me di cuenta que las lágrimas están muy por encima, Ay. que no se puede huir de no. esta gran tristeza. Es que tarde o temprano me golpeará sí. con certeza. El tiempo va caminando, pero ya nada cambia. Hay lágrimas por cosas injustas que dan sí. rabia. O por seguir viviendo esta gran infamia. Lo único que sé es que ya no queda nada.